Seguimos en el inversor, el programa de Tomás Bulato, es sábado del mediodía. Estamos en vivo por América 24. Y este es el segmento, de la sección más esperanzadora del programa de Tomás Bulato, la que a mí más me gusta hacer, que son emprendedores, gente que en medio de los problemas de la inflación, de la eventual recesión, fondos buitres igual, apuestan a producir, a crear empleo, a crecer en este país. Bueno, y hoy tenemos algo. Totalmente actual, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Darío Nemchin, sos vos, Ariel Likovsky, Linkovsky, como Sipe. Como Sipe. Como, sipe. como sipe Linkowski, que eh, fundaron, eh, fundador de Urbono, que es eh, un sistema para compostar basura, basura en las casas y hasta acá llegué. ¿Sigan ustedes? Sí, Urbono sirve para reciclar basura orgánica en las casas, ¿Sí? en las fábricas, en las oficinas, en la industria agrícola, sirve para ¿Sí? todo. Lo que hacemos es reciclar basura orgánica. ¿Orgánica es de...? Orgánica son frutas. S frutas, verduras, verduras etc. Café. Café, café, ahí, café. hierba. ¿Sí? Cualquier cosa que sea orgánica se puede reciclar con Urbono. ¿Sí? La ventaja de Urbono es que tenemos el, el urbivo, que ¿Sí? es un, un polvo a base de recibos de molino, que son cáscaras, semillas, madera, acerrín ¿Sí? y lactofermentos, que son ¿Sí? microorganismos. Y lo que hacen es reciclar los residuos orgánicos fácil, rápido y sustentable. Mm. Mm. Y, y mmm, lo que se hace es comprar ese tachito de ahí con el Urbono, que eso es lo que venden ustedes. ¿Y cómo sería? Si, supongamos que estamos en una casa. Bien. ¿eh? Los contrato a ustedes, me traen ese tachito de ahí, el de color madera. Así es. Mm. Urbono es. Este es un kit mm. que está compuesto por el compostador, que es el curvo, compostador mm. urbono. Y lo más importante este que es que... Es un compostador. Un compostador, sí. Mm. Un tacho de bajo mesada de 16 sí, litros sí. que tiene que tener tapa. Sí. Así lo podemos cerrar porque esto funciona de manera cerrada, anaeróbica. Mm. Y este es el que son justamente mm. los residuos de molinos con ¿Anda fermentos. Anda mostrándonos cómo... cómo Cada hacemos. día uno en su hogar va tirando sus mm. residuos orgánicos. Lo primero que hacemos es hacer una base de urbivo, mm -hmm. poner unas medidas de, de este compuesto. Mm. Y lo que hacemos cada día es tirar nuestros residuos orgánicos. Uh -huh. Tenemos naranjas, cáscara de, naranja, cáscara de banana, banana, saquitos de té. Uh -huh. Si tenemos café, tomamos café. Uh -huh. Mismo si tenemos hojas verdes. Uh -huh. Todo puede ir acá. Incluso puede ir comida cocida, uh -huh. carnes, también pueden ir grasas, aceites. Uh -huh. Al final del día compactamos para sacar el aire uh -huh. y ponemos una medida de vivo uh -huh. O sea, una en la base. Una, la base, la primera vez que lo usamos. La primera vez que lo usamos. Tiramos estos orgánicos mm. cada día mm. y al final tiramos una medida de urvivo mm. Y listo, lo cerramos. No es nada muy distinto a lo que hacemos cada y, día. ¿Y así hasta llenar o así cada día llenarlo. hay que vaciarlo? Así hasta llenarlo. Hasta llenarlo. ¿Y una vez que se llenó? Una vez que se llenó, tenemos los residuos fermentados. Mm. En ese momento lo que hacemos es, quienes tienen jardín, van a su mm. jardín, vacían esto en la tierra y lo tapan con tierra mm. Y no hacemos nada más. Esperamos y entre 30 y 60 días vamos a obtener abono orgánico de los residuos que habíamos generado. Que además es caro. El abono orgánico es muy caro. Para las plantas este, este barato. Así es. Eh, ¿Y si no? ¿Y si estamos en un departamento? Si estamos en un departamento, no lo ahora, pero podemos uh -huh. mostrar. Tenemos la bolsa Urbono, uh -huh. vamos a nuestro balcón, hacemos en una bolsa, que es como uh -huh. las bolsas de supermercado grandes, las de uh -huh. Friselina, uh -huh. ponemos tierra en la base, vaciamos el contenido del compostador... Y ponemos tierra encima. Queda mezclado y lo que estamos haciendo es... Ahí está la bolsa. Mm. Lo que hacemos es simular el espacio mm. del jardín. Mm. Cerramos la bolsa y la dejamos reposar mm. en nuestro balcón o en nuestra terraza. Entre 30 mm. y 60 días abrimos la bolsa y nos vamos a encontrar nuevamente con abono. ¿Es eh, caro? No es caro. El kit hoy tiene un precio de 449 pesos. Mm. Incluye el envío. Mm. Y lo que hay que comprar mes a mes... Es el Urbivo, Ur que es lo más importante de Urbono. Esto es mm. lo que queremos recalcar. Si alguien tiene un tacho con tapa, mm. puede usar su tacho, tirar sus residuos, pero tiene que usar el Urbivo. Chicos, la página web. Para que se puedan, con tomar, puedan tomar contacto. Urbono.com, con el Facebook es UrbonoAr, el Twitter mm. UrbonoAr, y si no en Google, Urbono, y ahí estamos es online. O sea, Urbono. Ur Ur chicos, ¿cuántos están con esto? Lo lanzamos en septiembre pasado. Bueno, muchísima suerte. ¿eh? Bueno, muchas Va, bueno. gracias. Muchas.